La music <risa> Baby Baby todo marcha bien Yo quiero que Hagas algo por mí. Te pediré este favor Quiero que me beses be, be, be, be. Bésame Que eh, eh. quiero sentir el sabor de tu boca Baby tu boca Con la mía imagina sea una pareja invencible Baby todo marcha bien Quiero que hagas algo por mí, y te pediré este favor Quiero que me beses, besame, eh, eh, baby Quiero sentir el sabor de tu boca en la mía ah, ah. Baby no desaprovechemos el tiempo, mejor besémonos Eh, eh, y hagamos una revolución ah, Quiero yo, que yo pasar todos los días de mi vida contigo, pasémosla bien Vayámonos de vacaciones Para estar juntitos los dos Luego pésame, eh, eh, eh. Baby, ¿tú, tú marchas bien Y quiero que hagas algo por mí pésame. Eh, eh, eh, eh. No soy el mejor chico No tengo mucha plata Pero te aseguro que te trataré Mejor que un serpiente a su reina ah, Siempre a tu lado Yo soy un caballero Y tú eres mi princesa Baby, todo marcha bien No desaprovechemos el tiempo que nos queda Baby, baby, todo marcha bien Quiero que hagas algo por mí, te pediré este favor Quiero que me beses b be, be, be, bésame eh, eh, eh, Que quiero sentir el sabor de tu boca En la mía, tu boca en la mía Imagínalo, seríamos imparables Pásenmola bien, vayamos de vacaciones Para estar juntitos los dos, luego pésame eh, luego pésame. Eh, eh, eh. Quiero que me beses, te pediré este favor Quiero que me beses, eh, eh. Imagínalo, sería una pareja imparable Los dos con todo el mundo, ¿Qué más podría yo pedir Baby, baby Pasémoslo bien, vayamos de vacaciones, eh, eh, baby, todo marcha bien Y quiero que hagas algo por mí, te pediré este favor Quiero que me beses, bésame, eh, eh, eh, bésame, eh, eh, eh, baby Tú eres mío, imagínalo, oh, oh, seríamos una pareja invencible eh, eh. Cerra sick baby